Otro. Vamos a hablar primero de una amiga tuya que te cae bien, eh, ¿Cuál es? Néstor. Juliana, la diputada Juliana O'Neill. Juliana, no sé. <ríe> Miren, ella dijo que el pasado martes sábado, en, durante el concierto de Ana Graviel, pues fue víctima de un asa Bueno, más bien fue carterizada, o sea, le quitaron la cartera ah, a donna. Juliana O'Neill en el concierto de, de Ana Graviel el sábado. Eh, ella lo dijo el, domi el, el lunes en medio de la marcha, eh, de la marcha que estaba participando de su partido, la Fuerza del Pueblo, y la gente pues comenzó a criticarlo diciendo que eso era, quería hacerlo partidista. Sin embargo, pues la merenguera Juliana O'Neill eh, defendió ante las críticas su denuncia, del robo de su cartera en el concierto el pasado sábado en el Palacio de Deportes. Ella pidió empatía a quienes la acusan de mentirosa y de querer politizar lo ocurrido por pertenecer al partido de oposición al gobierno actual. Vamos a ver. Siguiendo un país más digno para nosotros y para nuestra futura generación. Y esta es la verdadera impuesta, la fragancia es ...en la noche, tan feliz, o sea, yo escándalo, para que algo se resuelva. O sea, de verdad, vamos a bajarle, vamos a practicar la empatía. Yo, gracias a Dios, no fue un acto violento, pero caramba, o sea, eso le pasa a diario, a miles de dominicanos, diario... Que les roban su dinerito, que les roban su motor. Entonces, vuelvo y repito, yo no había dicho nada, yo no hice live voceando y quejándome o llorando ni nada, y la gente dice que es mentira. Yo no cogí un turno en la Cámara de Diputados a vocearlo y la gente dice que es mentira. Porque entonces al parecer nuestra sociedad así es que está funcionando. Entonces, de verdad, sí, estoy sofocadísima, estoy sofocadísima, me, me fastidia eso, me quilla, porque que yo no, cuando ustedes me han conocido a mí, di que por escándalo, y di que, y di que buscando sonido con, con cosas, y menos de esa magnitud, acabo de decir de un joven que lo mataron, allí en Santo Domingo Este, lo mataron, sobrino de mi amigo César Cordero, lo mataron, un joven valioso, estudioso, cristiano, lo mataron. ¿Y él no llevaba nada en la mochila? Dos pesos. Entonces eso pasa diario en nuestro país. Lamentablemente se siguen perdiendo vidas. Entonces, concho, le vamos a ser un poco más empático. Pones una noticia que mataron a una persona. Ah, eso seguramente era que andaba en tal cosa. Ah, mira esto. Señores, ¿y dónde es que vamos a caer? ¿Cómo que hay gente? Licenciado fulano de tal. Y tú entras a su perfil. Abogado. O, o, o algo así. Y cuando tú lees el comentario, una vaina que yo digo, pero esta persona no se quiere, porque si yo, yo, ando buscando un abogado y yo leo un abogado comentando barrabasada en un post, yo nunca en mi vida contrataría a ese abogado, ¿eh? Nunca. Eh, Ve aquí, llame el favor. Atención, men. Atención, el men. ¿Cuál es la mía, men? La suya. La mía es la suya. <risa> Hey, hey, hey, yo somos uno. Jul Juliana O'Neill, excelente ser humano, excelente eh, artista, toca muy bien su merengue, se ha quitado eso para meterse a la política. El error, para mí, a lo personal, mi opinión, el error de ella fue decir ese robo hacia su persona en una marcha política del doctor Leonel Fernández, de la FUPO, Fue al pueblo. pueblo. Porque si la hubiesen atracado, la única que yo escuché que atracan en el concierto de Ana Gabriel fue a Juliana, pero ella no lo dijo en sus redes. Ella no hizo ningún tipo de... Ala Cuando usted lo atracan ¿qué es lo primero que usted hace para los documentos? Va a la policía y va a las redes... Una denuncia, me, me atracaron, me llevaron mi cartera, ahí, ahí va la cédula mía, la licencia. Ella no, ella dijo que la había que ahí la habían atracado, politizando eh, una, una falsedad, porque es falso. ¿Ay? Eso se nota que es falso, ustedes no la atracan porque que atracan inmediatamente para que aparezcan los documentos, los informes en sus redes sociales. Y usted puede buscar la familia entera de Julián y nadie dice del atraco. Supuestamente que le hicieron. Y entonces. Entonces, como persona, usted tiene que aprender a diferenciar la política con lo personal. Yo no llevo nada en contra de ella porque sea de la fuerza del pueblo, porque yo tengo muy buenos amigos en esa entidad política, porque yo aprendí que los colores políticos no definen una amistad. Los mejores amigos míos son del PLD. ¿Me entiendes? Aunque yo no quiera saber de esa entidad política porque acabó con este país. ¡Ay! Pero yo, porque usted sea de, de otro partido, ¿vieron? yo no puedo Exacto. ni que tratarlo mal ni ser su amigo. No, yo lo que trato de convencerle a usted que pase para el lado de nosotros. ¿Me entiendes? Pero yo creo que Juliana debe manejarse de otra manera, como artista que es. La atracaron inmediatamente. Santiago Matías lo, lo hubiese subido. carteriana a Juliana en el concierto, porque en todos los conciertos pasa eso. Pasa eso. Pero ahora. no. no ¿tú, ¿Usted lo subió? No, no, ¿Usted no. ¿Usted lo escuchó? Estamos enterando de eso ahora. Entonces ella lo, ella lo dijo, como que se llenó de emoción al, en la marcha de la Fuerza del Pueblo, y yo creo que eso está mal de parte de ella. Ay. Porque los atracos siempre han existido en este país, desde los años 80 y 70. Aquí se ha atracado, y eso no estamos justificando que sigan los atracos. Ahora, lo que no se veía aquí, se vio por 20 años, fue el atraco del PLD y de Leonel Fernández, que, que atracan este país, lo dejan vuelto un esqueleto. ¿No entiendes? Entonces no me venga tú a decir que te atracan el concierto de Nagabi. Inmediatamente a Juliana lo hubiesen atracado en el concierto de una vez en Telenor Con. Sí. Ya ha estado ahí en Instagram. Claro que sí. Hubiese Santiago Matías a subirlo de una vez. Eso era un concierto demasiado vigilado para que no hubiera, porque había demasiada figura. Ahí estaba la Ortiz, ahí estaban todos los peloteros del mundo, toda la figura. Ahí había seguridad de más. ¿Me entiendes? Entonces, creo que Juliana debe vender su personalidad, que bastante amable eh, y es una persona buena, y no engancharse en la polique, polite, ¿cómo se dice? politiquería. politiquería. Yo creo que eso está mal de parte de Juliana. Ella como diputada, también legisladora, debe controlarse, deben asesorarla en cuanto ella vaya a hablar por un micrófono que no, no haga... Esa y son barrabasadas. Usted una marcha de decir que están atracando, pero aquí siempre han atracado. Eso, eso no tiene que ver con los políticos. Ahora el atraco más grande que han hecho lo hizo Daniel y Lionel. Eso sí lo hicieron grande. Es mi opinión sobre el falso atraco de, de Juliana. Ay, mi madre. Entonces, esa. Ah, y, y, y no comente de que de brava, que viene a comentar una vez ella, de que. Sí, ella sí, sí, de una vez, de una vez comenta. ¿Tiene no, que porque está, tenemos, no, tenemos palabras. Tenemos nuestros canales para que, pues, si ella ve este comentario y mañana quiere claro. a, a hablar con nosotros, pues nosotros le damos el espacio, le abrimos el espacio para que, pues, nos cuente, porque creo que. Un debate, un debate. Creo que no nos ha dado toda la información, eh, porque que verdad el beneficio de la duda creo que no nos ha dado la toda la información sobre lo sobre cómo ocurrió el hecho y qué eh, medidas ha tomado eh, sobre este incidente que apenas o sea yo lo vi de reojo ah atracaron yo pensé que la atracaron en la, en, en, en, la en la marcha de la fuerza del pueblo pero dice no que fue en lo de Ana Graviel. entonces ahí está raro eso porque entonces ya <risa> es como dicen esto ella no salió y no, no, no hizo de una vez un comunicado de ese si atraco, o sea, lo vino a decir sí el día de la marcha, entonces ahí ya se ve eh, politiquería. O, sea, o o es lo que la gente está... No, es un, comentario, que... un sí. comentario político, ya un comentario en, en base ya a, a una campaña política para denigrar el, a, a, a la oposición, ¿no?, que se está atracando en el, en el gobierno de la oposición, Dique. Señora, aquí se está atracando desde Francis Drey, ¿tú te acuerdas? Francis Drey entraba con los barcos a aquí hace 500 años. Ya hay, hay historia, no, El atracador ato. fue Colón. ¿Eh? Colón. ¿Y Osbando, no es? Nicolás de Osbando. Es también. un delincuente. Ah, sí. Es una falta de. Mira, no me voy a meter, no me voy a meter en ese tema, pero aquí, una avenida, esa avenida no se viera de llamar, no se pudiera llamar Nicolás de Obando. Eso fue un delincuente, señores, que vino a aquí. ¿Eh? Colón y esa gente, que son verdad, son los, de, los que lo supuestamente pero Colón, descubrieron, Colón pero, fue descubridor, entre eh, eh, de comillas. No, no, pero, tú sabes que Colón no el fue trackador, malo. Pero el es Nicolás de Nicolás, para lo, mí. Colón no fue el malo, lo, fueron los que vinieron con Colón. Porque <ríe> es que lo que pasa es que Colón vino con muchos delincuentes. <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué lo mandaron por el con delincuentes? Porque creían que se iban a morir en el camino y como para ellos no mandar gente importante le mandaron los delincuentes. ¿Tú, ¿La gente no sabe ese dato? Sí, que es aquí así. cuando a Colón lo mandaron a descubrir el nuevo mundo lo mandaron fue con delincuentes. Porque no le iban a mandar con gente importante de la ciudad porque ellos pensaban que Colón lo que se iba a morir era por ahí. Y para que él se muriera con gente que no valía nada le mandaron todos los delincuentes, señores. Sí, se y se esos morir. delincuentes fueron los que vinieron a colonizar nuestro país. Entonces por eso aquí siempre ha habido una cultura de delincuente desde la época de los colonizadores. Eh, y hubo otro Francis Drake, que venía atracaba a la gente aquí de madrugada. Claro, que era, era pirata. Y era pirata, así sí. que en esos tiempos se usaba eso, eran los, claro. los bucaneros, los filibuteros. Uy, sí, se estudió, ay. señores. Entonces, aquí siempre ha existido eso. Eso, a Juliana que deje eso, de que, que se está atracando en este gobierno, aquí siempre ha habido traco, ¿entiendes? Lo que sí se ha, lo que yo te voy a decir, la verdad, por lo menos en nuestro, en nuestro pueblo eso se ha suavizado, ¿me ¿entiendes? Hay otro pueblo que lamentablemente no se pone un régimen de consecuencia, en el país completo hay que poner un régimen de consecuencia con los atracadores y los delincuentes, ya hasta que, hasta que aquí no se no se aplique y yo sé que veía no en contra de eso, lo que hizo Nanji Bukele, <risa> aquí no va a aquí no no, no no se va a acabar ese relajo con los delincuentes y lo, y lo, y lo, lo supuesto, los supuestos verdad, los supuestos jefe grande eso que hay que que paran amenazando a la gente, entonces eh, Juliana <risa> <risa> ¿Cómo era que ella decía? Eh, la reina del mago. ¿Cómo era que ella decía una de las frases? ¿Cómo ella decía? Eh, Inventa, de fra... No, no, eso fue Don Miguel. Recuérdate. No, no, eso fue. <risa> de la y, ella, la tenía, ella tenía así una frase. Y claro. Ella tenía una frase que ahora la puedo utilizar. ¡Juliana! Hey, <risa> hey. No, algo así era así. Pero Juliana, esa cotorra no. <risa> pero reiteramos, si sí, es verdad, que yo sé que lo va a ver y que le va a llegar. La denuncia este que mala. Denuncia, la denuncia que, que habla. Sí, la, la publica. La denuncia. Nosotros, sí, exacto. Ejemplo, después, de, después de varios días de, de, de concierto. ¿Y quién es a la hora Aunque, Aunque cada quien tú sabes que maneja su, su tiempo y sus cosas, pero creo que. Pero fue que la, cartería, menos, la, cartería, la cartería, Sí. En y en por cierto, concepto. está ofreciendo una recompensa de 10 mil pesos para quien le dé información sobre, eh, sobre. la para que se pueda recuperar la. La cartera. Sí, pero es que la, pues fue un delincuente pobre porque ahí nada más fueron gente así, fue de... Es que, como te digo, eh, nosotros no sabemos a ciencia cierta, no, o no sé si es que Julián... Pues ya tiene que dar los datos, o no viene ahí, fue entrando en la calle, que la atracaba. No, porque cuando la, nosotros lo, la, la presentamos ayer, cuando ella entraba, ella estaba con reconocido, acuérdate que reconocido. Sí. la. Eh, para mí, yo entiendo que fue después del concierto, o, así que vamos a ver. O, Dentro de mí, porque puede pasar, porque mira, aquí hay gente... Hay gente mañosa. Mañosa, sí. sí, sí. Entonces, pudo ser o dentro del concierto, en el palacio de deporte, o después. Entonces, eso es lo que entiendo que Juliana tiene que explicar para que no se vea, entre la gente, en el caso de que sea verdad, no se vea que lo que ella está haciendo es politiquería. Utilizar algo que ella le habría pasado, o algo que le habría pasado a alguien, o montar un sonido falso para sí. atacar al gobierno. Cosa que desde mi punto de vista no le favorece a ella que es una figura eh, tanto política como de los medios y de y del espectáculo así que juliana eh, estamos aquí la Reina del mambo, abierto para eh, le dijimos a ella que el otro día lleva a tirar su proyecto y le dijimos no suelte eso mi hermana que eso no estamos de tiempo estamos en tú eres un malito y la gente no sabe que tú lo que eres un malito <risa>